la ex gobernadora de la provincia de Duarte, Luz Elena Plata, quien fue la coordinadora del desfile cívico-militar, que se exhibió el pasado sábado en esta ciudad con motivo al 206 aniversario del natalicio Juan Pablo Duarte. Felicitó al pueblo franco macorizano por su ardua participación. Bueno, con mucha humildad te digo que el desfile cumplió su objetivo que es honrar por siempre al hombre más puro de la República Dominicana, Pablo Duarte. Y las escuelas, los colegios, la parte militar, todos han desfilado con el orgullo, con la hidalguía y el honor que merece por siempre Duarte. De manera que agradecemos también a Telenor y a todos los medios de comunicación que han dado Total cobertura a este acto magnífico. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.